Atendiendo al estereotipo que el artista marcial proyecta en el imaginario social en la actualidad, al margen del contexto cultural y geográfico, podría pensarse que la figura de la mujer nunca encajó en las artes marciales. Este curso aporta numerosos ejemplos de lo contrario, pero hemos querido preguntar a personas de referencia dentro de este mundo sobre su figura femenina. Pues lo recomendaría igual que un hombre, porque no hay diferencia, ni siquiera históricamente. Si sí, es cierto que siempre ha sido un tema muy masculino, pero yo creo, sinceramente, porque nosotros lo hemos hecho así. Pero históricamente no ha sido así nunca. Es decir, había tanto guerreras como guerreros, y guerreras muy buenas. Y además la mujer tiene una cualidad muy buena, que no tiene la fuerza física de un hombre. Por tanto, define muy bien la técnica. Es decir, técnicamente son muy superiores a los hombres, si, está, si estamos hablando de una mujer que entrena con asiduidad y con salida. Es decir, una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, para mí no hay diferencia. Pues yo recomendaría a una mujer que hiciera arte marcial del mismo, del mismo modo que se lo recomendaría a un hombre. O sea, en el deporte hay que romper las barreras de género. Ni la gimnasia rítmica o deportiva está hecha para las mujeres, ni en los deportes de lucha para los hombres. Las personas tenemos que hacer actividad física y, y romper un poco los contenidos sexuales dentro del deporte. Totalmente evidente que si una persona se sabe defender, sobre todo una mujer, no es la misma la autoestima que se puede tener y... Luego, trabajar en grupo también nos sirve mucho a las mujeres. Trabajamos con niños, con personas mayores. Te abre más la mente a entender a tus hijos, a entender a tus padres. y, y Luego, nosotros tenemos que apoyar, en nuestro caso, la música, que es imposible estar triste cuando estás cantando, estás tocando palmas y te estás riendo. Es imposible. A veces llegas enfadada pues porque tenemos mucho estrés y es una forma de soltar ese estrés Empecé por, eh, por mejorar un poco mi condición física, me atraía muchísimo, siempre pasaba por un gimnasio y me asomaba por la ventana para ver qué tal y un día pues me decidí. Me he medido ante las mejores siempre y algunas sí que otras no tenían tanta experiencia pero sí, muy contenta porque siempre he ido mejorando, actualmente tengo 38 combates. ...de los cuales tengo 27 ganados, dos nulos y los demás perdidos... ...tengo muchos campeonatos... ...he competido internacionalmente, nacionalmente... ...tengo un cinturón ibérico de Muay Thai... ...que es otra modalidad, compito en dos modalidades... ...en K1 y en Muay Thai... ...no me rindo, nunca me rindo, no me rindo... ...a factor eh, positivo... ...pues que en un combate por ejemplo... ...cuando las cosas empiezan a salir mal... ...como en cualquier parte... Eh, ...mentalmente soy muy fuerte... ...y me vuelvo a levantar... ...o sea, el, en un combate va mal... ...intento eh, que, que no me influya en ese momento... ...mentalmente, mentalmente pues por mi carácter... ...por mi forma de ser, porque soy muy luchadora... Me, me, ...como hemos dicho antes, superarte... Y lo llevo en todos los sentidos, en todo momento, intento llevarlo en todo momento. Y también eso eh, me pasa personalmente que eh, lucho en el día a día. Soy eh, empresaria y, y para mejorar pues, todas las condiciones que adquiero del deporte las llevo en, eh, en mi vida personal. La gente me conoce por valiente, luchadora, saber lo que quiero, siempre, cualquiera. No, no soy uh, Iron Man. Me caigo en la vida y me caigo en el deporte. Cuando me caigo pues, deportivamente, no, deportiva y personalmente, no te queda otra que, como hemos dicho, automotivarte y hablar contigo misma y volver a, a, su, a superar esa barrera, volver a saltar. Y pues deportivamente, la verdad que muchas veces he, he, he perdido muchos combates y un deportista que pierde los días de después de los combates, siempre son psicológicamente malos, porque para superar toda la barrera que hemos dicho antes, vienen también las caídas. Entonces, en la caída, pues te hablas a ti misma, dices, la siguiente va a ser mejor, vamos a mejorar todo lo que no ha, no ha salido bien en esta anterior, y como en la vida personal, igual, si tenemos una, un fallo eh, en el trabajo, pues Intento no fallar el mismo fallo, intento corregir eh, todo lo que no, no hemos hecho bien. Bajas 20 escaleras y subes 40 y siempre puedes. Yo creo que no hay nada que no se pueda en esta vida, excepto lo que todo el mundo sabemos. Eh, todas las mujeres es como que este deporte hay un stop, una palabra tabú. Eh, no que es un deporte de hombres, mentira. Esto es cualquier deporte, es tanto de mujer como de hombre. Todas las mujeres podemos llegar a conseguir lo que queramos. Aquí tenéis una que, que he conseguido lo que quiero y voy a por más. Entonces cualquier mujer puede hacer cualquier tipo de ejercicio como cualquier hombre y puede llegar a conseguir todo lo que una quiera. Entonces siempre invito y siempre después de mis competiciones cuando me dan un micro lo que me encanta es Venir a probarlo, que os va a gustar, y sobre todo por el lado femenino. Y las las, las empujo a que vengan a probar. Es que, que soy técnicamente muy buena. Eso me gustaría que dijeran. Y las personas que me conocen, solamente que me quieran como soy. Quedería una mujer que se apuntaría a hacer artes marciales porque nos inflavaloramos en el sentido masculino, porque le damos más valor a una fuerza masculina, en tanto eh, físicamente como mentalmente, y este deporte es para todo tipo de personas, desde lo más infantil, como hemos dicho, desde masculino a femenino, nos podemos medir en todos los valores. Amo este deporte... ...y solamente quiero deciros... ...pues que no es nada violento... ...es un deporte... ...es un deporte que tiene un, un conjunto de cosas... ...un saco de cosas enormes... ...que te lleva a, a querer... A, ...a la disciplina, a la concentración... ...al saber estar, a la sabiduría... ...al compañerismo, a todo... qué más, qué más le puedes pedir a, a, a este deporte... ...no podemos pedirle nada más... Ven, pruébalo y luego opinas. No opines sin saber. El de la mujer, evidentemente, estamos en un mundo todavía machista y, y esa mujer que siente eh, la autoconfianza que te da las artes marciales, pues le mejora en un punto más que a lo mejor el hombre en esta sociedad hoy por hoy todavía no, no necesita. ¿no? Y en el curso de las mujeres maltratadas, pues... Está bien, disfruto mucho cuando una mujer entra el primer día que se pone a llorar, cuando intentamos hacer alguna técnica y el último día eh, se ha dado cuenta de que puede hacer cosas y de hecho normalmente acabamos colocando un, protecciones a, a un hombre y, y como no lo apartemos, nos lo dejan allí, no lo desgracian, ¿no? Cosas que cinco días antes ni siquiera hubiera pensado que era capaz de hacer y eso es mental, no es capacidad de haber aprendido... ...una técnica o de estar en mejor forma física... ...porque muchas de ellas no lo están, ¿no?... ...y eso traducido al deporte, a la vida diaria, pues... ...yo creo que es muy importante, ¿no?... ...para mujeres, para niños, para hombres, para todos. La mujer en las artes marciales... Eh, ...está teniendo su espacio... ...y además está aumentando de una manera bastante importante... ...hay artes marciales que tradicionalmente... Eh, ...atraen mucho a las mujeres... Judo, taekwondo, karate... ...son eh, actividades de las que sí conozco... Eh, ...el número de practicantes, en, en este caso femenino... ...yo personalmente tengo escuelas de taekwondo... ...donde a veces acuden más chicas que chicos a las clases... ...y en el mundo del kickboxing... ...pues va aumentando también de una forma bastante importante... ...estamos ofreciendo actividades... ...hemos hecho algunas actividades puntuales... ...para promocionar el deporte femenino... ...y esperamos que en un plazo no relativamente amplio... Eh, ...la mujer se incorpore de una forma decisiva... ...incluso a nivel federativo... ...se está barajando ya a nivel nacional... ...la incorporación en un número... ...lo más paritario posible de las mujeres... ...en puestos directivos... ...y así estamos intentando cumplirlo. Pues, eh, ¿por qué le aconsejaría una mujer... ...que practicara Por las mismas razones que le, le aconsejaría... ...que practicara un hombre... ...porque para mí no tienen ninguna diferencia... Sí. Las necesidades que tiene una mujer son las mismas que tiene un hombre. Es vivir, vivir, vivir el momento, vivir sensaciones, sentir eh, los esfuerzos, sentir eh, los fracasos, sentir las debilidades. Eh, y eso en el hombre y en la mujer son igual, ¿no? tal como está la sociedad. Eh, y, como, y, y, y, y el, el machismo, vamos, vamos a pensar que hay menos cada día, pero, pero sigue habiendo machismo en la sociedad, pues lógicamente desde el punto de vista de defensa personal, pues claro que la mujer yo le aconsejaría que es interesante, primero porque, primero ya no solamente por una defensa física, sino que también una defensa psicológica, porque el arte marcial... .transmite una, una confianza y una.. y unos valores y una.. Y, y, y desarrolla unas cualidades no solamente motrices, sino también mentales. que a una mujer.. no quiero ponerme tampoco muy. pero bueno, una mujer que pueda tener la, la mala suerte de de, de. de tener a lo mejor pues.. Eh, un poco, ¿no?, en sus carnes, la actitud machista de un, de un hombre o que tenga, en fin, pues le puede, le puede ayudar, ¿no?, a salir adelante, ¿no? Pero bueno, en, en general, aconsejaría a la mujer que haga arte marcial, pues, por las mismas razones que se lo aconsejaría a una persona un niño un adulto, un hombre mayor o un, o un anciano cualquier actividad del arte marcial le va a, le va a dar una formación íntegra muy beneficiosa para, para andar por, por la vida ¿no? así que animaron a las mujeres a hacer judo en este caso Eso. y me gusta decirlo mucho a las chicas que añadiría todo lo que ha dicho Paco ...por supuesto por las mismas razones que se lo recomienda a cualquier persona de cualquier edad... ...añadiría en el caso de la, de la mujer y sobre todo de las chicas jóvenes el autoconocimiento. Las chicas jóvenes están sometidas a un bombardeo continuo publicitario... ...que les dice lo que tienen que ser, lo delgadas que tienen que estar, lo guapas que tienen que ser... ...lo monas, los comportamientos que tienen que tener. Y encima que las chicas normalmente, pues la adolescencia y la juventud las pasan duras porque... Es una época complicada y las mujeres jóvenes empiezan a, a, eso, a vivir en un mundo que no siempre les, les es favorable. Por mucho que vivamos en una sociedad que se supone avanzada, las mujeres no tienen que llegar eh, que todavía con muchas hándicas. Y si a una chica normalmente que eso que se le dice tanto lo que tiene que ser y cómo tiene que ser y cuánto tiene que ser, pues de pronto empieza a practicar una actividad que le, da, le enseña a, ser, a, a saber quién es ella misma y al autoconocerse gana en autoestima. Muchas chicas se ponen a hacer pues, cualquier aeróbico cualquier deporte, con un prejuicio de que el arte marcial es violento, que es para chicos. Cuando el arte, el arte marcial en general, el judo en particular, es un, no solamente es un arte de defensa personal o de lucha, un arte, es un arte que te enseña a respetarte a ti misma y a respetar a los demás. Me gusta mucho ser espectadora del proceso de, de las niñas jóvenes y las, y las muchachas jóvenes que tenía de compañeras en el gimnasio, y he visto como la mayoría de las yudocas son chicas que normalmente tienen carácter, saben lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y saben, vamos, que es carácter. Lo que Una es. motivación enorme que con su saber, uh -huh. con su saber que sea capaz de vencer a un, a un hombre fuerte, mucho más pesado y tal, bueno, pues tiene un componente atractivo. Te hace no vivir con, con inseguridad, porque muchas muchas malas reacciones, muchos malos malos comportamientos que tenemos en la vida, ¿eh? Por, en realidad esconden un sentido de inseguridad o un miedo o algo que nos, nos molesta y reaccionamos agresivamente. Claro, es que, es que la, el arte de tiene... El arte marcial tiene un encanto muy especial en, en este aspecto. ¿verdad? El débil gana al, al, al fuerte. En todas las artes marciales, ese componente del débil que pueda vencer a la fuerza, eso, ese componente está en todas las artes marciales. Y eso es atractivo para, para cualquier el mundo, persona. Claro. El David le gana al Goliath, eso es. <risas> y ahí, mujer las mujeres pues tienen mucho que decir porque la mujer que pueda coger y vencer o coger y, y prepararse o tener una herramienta que pueda darle confianza y tal claro, eso es muy atractivo el uh -huh. arte marcial para mujeres es muy atractivo, lo que pasa es que desgraciadamente la sociedad lleva a la mujer lo que tú has dicho, lo lleva uh -huh. a, a, al desfile de moda a esto, a la a vestirse, a pintarse nada más, que lo lleva a otro, ido, a otro ámbito. El pero... problema es que cuando te están diciendo continuamente que no eres claro. lo suficientemente buena para todo, <risa> que es que eso es así. Yo tengo ahora mismo dos sobrinas que son adolescentes y, y, y parece mentira que se repitan los patrones de inseguridad, de, de Ay, que no sé qué, porque quiero así sí. Y eso, quieras que no, yo cuando he visto chicas de esa edad de 12 años así, que ya llevan a lo mejor 4 o 4 años haciendo judo, no veo ese, veo, hombre, la coquetería de las adolescentes, pero no veo esa preocupación de, ay, no sé qué, no sé en cuándo, al menos mi impresión, al menos es mi impresión, eso es así. Hombre, y... la verdad es que una, una chica de 12 13 años que que coja a un chico de su misma edad. O sea, para lo en que un, enfrentarse en, en, en un tatami. Y, y, y, y, y, y le venza a un chico que, que tiene menos conocimiento y tal. Para, para una mujer... La seguridad. La seguridad que te da, la confianza que te da y, el, y, la, y, la, y, y, y la confianza que te da en el trabajo diario, que todo eso lo ha conseguido por el trabajo. Eso también. Por el porque nadie te eso Entonces, no, es, no es que la naturaleza me dio ser más guapo, más fea, esto me lo estoy ganando yo. Es que eso es muy, muy esa, atractivo. Esa mentalidad de, de lo que mi trabajo, me gano, claro. eso también es muy característico de las artes marciales. Y yo creo claro, que también, claro, a mí me gusta claro. mucho, la meritocracia. Sí, claro, claro la, la, la mujer la verdad es que normalmente, eh, la, la verdad es que si te pones a pensar la, la, la cantidad de chicas, de niñas que practican artes marciales te quedaría sorprendido sí. lo que pasa es que vamos, tú vas a un, a un gimnasio ves una clase infantil de, de niños de 8, 10, 5, 6, 7 años y bueno, están los mismos chicos y chicas ahí. un montón de niñas y niños pero después con los años la sociedad es verdad que las lleva, la sociedad al consumo y tal, y las lleva a la chica por otros caminos pero la verdad es que cuando se inician en las artes marciales, ¿eh? la chica y chico, lo pasan de bien los dos y los dos van de la mano y, y, y los dos, lo que pasa es que ya a los 14, 13, 14, 15 años, ahí hay un, hay un momento complejo. De, de, de, de, un escalón difícil. Es un momento complejo. <risa> Pero para eh. los dos, para los chicos y para los dos. Para chico. los dos, sí, los chicos por una historia y los Te, niños. Tú nunca llevas tacones, ¿verdad? Entonces no sabrás lo que es que hay mujeres con 25 años con los pies deformando andando por las calles de nuestras ciudades. y sí, que no, se han puesto descalza con, prácticamente tienen, casi. Tienen tienen pies de 80 con 25, 30 años. Y eso quieras que no se están, para mí son las discapacitadas. Quiero decir, el hecho de no de, de no tener de no de ir por la calle y ir por un tacón limita mucho la movilidad. Un tacón, un tacón, quien lleva un tacón, lleva, va, va, va limitada. Una chica con un tacón alto va limitada. O tú puedes andar normalmente. No. Alguien yo aconsejo que a los que seáis chicos, un día probéis a poner los tacones. pidáis una talla cuarenta y tantos que los hay en las tiendas así de cachondeo. E intenté andar con un tacón. Y veréis lo invalidante que es. Y eso. El, eso es el hecho de que hay, haya... Hombre, aparte de que tú también tengas tu, tu, tu hombre, tu coquetería y tu tal, pero aparte de eso es que para estar guapa te tengas que subir en eso todos los días para ir a trabajar. Y si vas con un zapato plano ya no vas atractiva y ya no sé qué, un cuándo. La chica que, es, que se arriesga a pasar de esos estereotipos por lo menos un, tres horas a la semana y se pone descalza en un tatami y, y se pone pues, los guantes de de entrenar y el calzón o el kimono de judo pues ya da un, un paso más en la comprensión de su de, de, de cuidarse ella de quererse y de, y de querer romper salir de su zona de confort de lo que le tiene, de, de lo que le dice, de cómo tiene que ir vestida de lo que le dicen y decir si ahora voy yo a yo explorar mis posibilidades a todos los niveles bueno yo qué sé es una en sí, son percepción refle re mía re reflexiones de que cómo lo digo, como mujer, vamos. Yo creo que en pleno siglo XXI el diferenciar los géneros, la verdad es que hoy en día con la igualdad que hay de géneros para todo, me parece bueno, una recomendación aparte para hombre y para la mujer, pero si, bueno, si lo enfocamos al tema a lo mejor de, de autodefensa, por lo que dices antes, por el maltrato de género y tal, pues bueno, por esa vía te puedo decir... Dar un voto de, de favor, pero, pero como recomendación para practicar artes marciales yo creo que exactamente, y beneficios, eh, los mismos que era para un hombre, ¿sabes? La disciplina, la constancia y demás, pues lo mismo va a crear a, tanto a un hombre como a, como a una mujer. Son valores que van a, a inculcarlos y, y lo que veníamos diciendo antes, cuando cuanto antes eh, empiecen a practicar, pues... ...marcará toda una vida ligada a este deporte. Lo mismo para, para un hombre que una mujer... ...lo que pasa es que bueno, él, por genética el hombre... ...tiene otra clase de pensar, tiene otra manera de actuar... Y, ...y lo que sí es cierto es que por la violencia de género... ...hay muchas mujeres que le viene, que le viene bastante bien... Pero, ...pero no por lo que vayan a aprender... ...sino porque se le, se le intenta, por ejemplo en el caso nuestro... ...intentamos de que se le suba la autoestima... ...que, que es bastante importante... Entonces, en cuanto a beneficio, pues son los mismos. Hay, hay chicas en el gimnasio que son guerreras auténticas, o sea, guerreras, guerreras, guerrera, más guerreras que los hombres. Y, y el trato que se le da es exactamente lo mismo. O sea, no, yo cuando hago, por ejemplo, un poco de sparring no pongo chicas con chicas, yo pongo competidor con competidor, que bueno decía sí, es verdad que en cualquier momento un chico pueda tener un poco más de fuerza, pero eso es no es, no es hándicap ninguno para que la mujer practique el deporte nuestro. Los beneficios son exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, he estado dando clases de defensa personal a las mujeres maltratadas y el curso si se dura 15, 20, 30 horas incluso que duran, eh, no van a aprender nada de defensa personal. ...es triste ver a una chica con 20, con 14, con 25, con 30... ...dale la mano para saludarle y que haga así, ¿no?... ...entonces la tarea nuestra es únicamente subirle la autoestima... Que, ...que ella está ahí, y que ella vea que no por el mero hecho de ser mujer... ...tiene que ir en inferioridad de condiciones, para nada... ...los beneficios que te puede aportar un, una clase o una, un entrenamiento como el nuestro... ...por ejemplo, deporte de contacto... ...es equiparado exactamente igual para hombre que para mujer... No voy a sí, yo pienso que en el caso de la violencia de género, los problemas que tienen muchas mujeres en el ámbito familiar, ¿no? porque muchas veces no solo con los, con los maridos, es con los hijos, cada vez más, pues es la falta de, de autoestima. ¿no? y Yo pienso, de hecho yo he dado cursos para mujeres y es muy importante. La, este tipo de, de cursos, porque es, no lo puede llevar a una. Esa persona no la puede llevar a un gimnasio normal o a una clase, tienes que hacer un curso para ellos específico y es muy positivo para ellos porque ganan muchísimo autoestima. No la estás enseñando a pelear y que se peguen con el marido ni que se peguen con el hijo, lo que está dándoles confianza, autoestima, que se den cuenta de que sirven para algo, de que son capaces de defenderse, de que. de que, de que son alguien, ¿no? Que, que, que, que el problema de estas mujeres cuando, cuando sufren este tipo de problemas. Y a mí me pasó una intervención que me quedé sorprendidísimo, que eran de, de gana, me parecía que eran de gana. El chaval era un portero más grande que yo, en una discoteca, y la llamaron por violencia de género. La violencia de género, cuando pegas a alguien, eso se ve a la lengua, pero cuando es psicológica, no se ve. Muy complicado verlo. Y yo estuve a, le dije a mi compañero que se fuera con el, con el grandote y me fui a hablar con ella. Y ella me dijo, que me quedé sorprendidísimo, fíjate hasta dónde llega el nivel de, de autoestima, lo más bajo. Que me dijo, mira, si yo lo único que quiero es que me deje un cuarto para mí, para mí solita. Yo le hago la casa, le cuido todo, le hago de todo, pero que, que me deje estar aquí. Que yo, y ahora le dije, mira, si tú ahora mismo con que, de, con, que digas, con que lo denuncies el que se va fuera de casa es él. La casa va a ser toda para ti, porque se ve claramente lo que, lo que estás sufriendo y demás, ¿no? Pues ese tipo de personas la, ve, la vas enseñando, la ves que… Primero, convivencia con otras personas, que se da cuenta que no es la única persona, que ella no es un, una, un bicho raro, ¿no? Que hay más personas que sufren el, tipo, el mismo tipo de acoso ¿no? o el mismo tipo de, de penuria, ¿no? Y, sobre todo, que aprenden, que saben defenderse y todo eso le es da una confianza extrema y súper positiva. De hecho, es increíble, porque aparte te digo una cosa, las mujeres valen muchísimo más para las artes marciales que los hombres, ¿eh? pero muchísimo más, ¿eh? son porque tienen más atención, no van a, al aspecto chulesco o, o lo que buscamos los hombres, ¿no? que es ser unas máquinas, tener a todo el mundo detrás tuya, qué bueno eres, y no, la mujer cuando va a hacer artes marciales es aprender. Y a saber más que tú, porque tú eres mujer y se siente en ese sentido, no inferior, sino físicamente es verdad, ¿no? Que, que muscularmente no es lo mismo una mujer que un hombre, pero no tiene nada que ver, tú lo sabes. Hay mujeres que, que son la caña, ¿no? Y entonces entrenan de otra manera. son muchísimo más serias, se enteran de todo. Yo tengo alumnos que, que son buenos y le tengo que explicar las cosas tres veces. Yo a Mar le explicaba una cosa y la hacía mejor que yo, la primera. Mar, y te hablo de Beatriz, y te hablo de Iman, y te hablo de todas. Es que es increíble la, el, la atención que prestan, cómo aprovechan el, el tiempo muchísimo mejor, el caso que te hacen. Es totalmente diferente, ¿eh? totalmente diferente. No, es, no voy a hablar, tampoco se trata de generalizar, ¿no? pero es que realmente los casos que he tenido yo la, con las chicas es impresionante. ¿eh? ...la evolución que tienen es, es increíble... ...y entonces en esto pues lo ves... ...avanza muy rápido, se ven más seguras... ...con confianza, hacer amigas... ...y se dan... ...conocen otro mundo diferente... ...y yo creo que le va, que le va muy bien... ¿no? ...que el deporte, la disciplina también... ...en la mujer mejora muchísimo la autoestima... ...hoy día no es solamente a nivel competitivo... ...la mujer está pegando una caña... ...a nivel competitivo que tú no te puedes imaginar... ...o sea... ...estando obteniendo, estoy hablando de mi disciplina... Más, ...más éxitos, más medallero tienen mujeres que hombres... ...eso qué quiere decir... ...que eso redunda... ...en la capacidad de concentración de la mujer... ...en la capacidad de sufrimiento de la mujer entrenando... ...que eso yo creo que también se denota... ...en los estudios... ...la mujer siempre tiene más capacidad de sacrificio... ...siempre es más responsable... ...le dedica más tiempo... ...y yo creo que eso también lo traslada a la disciplina... ...es hombre... Yo estoy opinando como mujer, pero yo creo que es, es, es lo que nosotros estamos viendo ahora en la disciplina, ¿eh? que la mujer se está comiendo completamente el tema de competición también. Ahora es un buen momento para que, si lo deseas, vayas al foro de este módulo y participes compartiendo tu opinión, tus experiencias y tu conocimiento.